Bueno, en las noticias del día, la bulla del día, eh, como noticia fue eh, una declaración que dio el artista, eh, cantautor, intérprete, eh, guason, muy hay muchas guasonistas, eh, tú eres guasonista, bella. Me gustan sus canciones, principalmente tiene, la mujer el, que a mí me gusta. El tipo tiene como como una fanaticada muy fiel a él. Sí. O sea, que es uno de los pocos artistas que tienen esa fanaticada y más en ese género de, de, de música romántica. Y bueno... Eh, Watson dio un, un comentario en el, creo que fue en el Instagram del doctor Nastra. Él, él lo hizo con un video que Néstor va a hablar ahorita, sobre que en el género urbano existen más fanáticos que artistas. En la realidad. Que hay personas que le dan hasta la espalda a, a los artistas porque ellos mismos se sienten que, son por, que están por encima de eso. Y yo estoy de acuerdo con, con, con, con, con Watson porque es verdad. Está, el género urbano está infectado de gente que quiere cantar. Antes eran muchos peloteros. ¿Ustedes se acuerda que antes cuando estaban los peloteros, cuando salió Samisosa Sosa y Maguire y Pedro Martínez, todo el mundo quería ser pelotero. Yo me acuerdo que yo era pelotero. Ay, todo ay, el mundo ay, quería ay, ser pelotero. Todo tiempo. el mundo. Luego llegó la ola del género urbano y yo también quise ser urbano porque también tengo que hablar. Yo fui urbano. No, no, no, no, no, o sea, pero la verdad es que si la se si ha saturado tanto, yo mira. voy a ser urbano. Yo, oye, oye me, no se tema. ha saturado tanto. Tú analizas, óyeme, las canciones urbanas que sale uno de un tipo, otra de otro tipo, otro de otro tipo, nuevo, aquel nuevo. Hay tantos artistas urbanos como tanto, como que tú dices, chico, yo perdí la cuenta de tanto que hay. O sea, de, de tantos muchachos que hay todos los días vienen y te dicen: Mire, yo quiero cantar, yo quiero eh, que tú me apoyes en esta canción. Todos los días aparecen muchos artistas. Claro, claro. No, ya. tú sabes eso. Tú, tú, eso tú, así. tú, -tú eres para un regalo de raperito y vaina. De, sí, sí, esos muchachos que creen que cantan. Mira, nosotros mismos ayer decíamos en esa noticia que se hizo una referencia, creo que fue Néstor que debatió esa noticia. Acerca del de cantante urbano. que Kiko. Kiko. Por cierto, Kiko. me mandaron un video de Kiko pidiendo disculpas a Francisco de Macorís. En ese video, Kiko pide disculpas. Y dice que viene para ese mismo sitio donde él cantó el, este, este domingo. Mm. Que de su sí. loquera. O sea, que él dijo que el culpable fue el sonido, que el dueño de la discoteca... Pero no que, que Crazy culpa. Design cantó. Sí, eh, Entonces eso, yo como, quiero que me expliquen el manejo bro, de este algo. muchacho. O sea, ahora mira no mira, mira cómo es la cosa. Hablando del mismo tema de mí, te lo de Watson, salió Kiko, ¿verdad? Uh -huh. Tú pones un Kiko, Crazy, que es un tipo espontáneo. Un vamos a... Vamos a poner... No, no. No, espontáneo. Espontáneo quiere decir su personalidad como él es. Ese o tipo es espontáneo. O Se sea, adecúa a cualquier tipo. De... Sí, porque un tipo como que... Y da risa y todo. Y espontáneo. Ahora, van a salir 30 horas Kiko y Crazy. Ya lo sabes. 30 tipos parecidos a Kiko y Crazy. Ahora va a salir como 40 o 50, y eso es lo que dice Watson. Sí, ¿Eh? no, son acti no son artistas que puedan mantener una trayectoria, no, porque no. no tienen una letra limpia que pueda adecuarse a, Mira, a los hay, tiempos. hay una foto donde están algunos, pero ahí faltan. No, ahí faltan muchísimas No, pero ahí falta medio mundo, ahí faltan más. ¿Eh? entonces eh, yo lo que creo y, y hay personas que se molestaron con Watson porque se buscan eso porque los urbano tú sabes como dicen el nave le entran a, a la conga sí. pero yo sí creo que como dice Watson y yo también eh, hay demasiado artista urbano creo que hay que bajarle un poquito hay que bajarle dos como dicen los tigres en la calle uh -huh. hay que bajarle dos porque demasiado artista urbano hay eh, está como saturado Neta. Y es mucho de lo Ocho. mismo Vamos. O sea, no viene un exponente Y te hace como una contraparte a lo de Mozart la para, con algo más limpio Que lo que hace Mozart, no viene O bajo. con concepto diferente no que Tú sabes, diferente. no hay algo que se pueda Adecuar, ¿por qué? Porque no es música Que tú la puedas poner en cualquier lugar De hecho, esa música de este Nuevo exponente que salió, Kiko el Crazy Le tengo su respeto, como él uh -huh. quiera Pero no es una música que yo voy a pagar Ni la voy a poner en mi vehículo, ni en mi casa ¿Por qué? Porque no es una música que me suma en nada. Pero Está bien que salga Kiko, pero ahorita vienen 50 Kiko Remis o Kiko Parte 2 o claro. 60 Kiko eh, parecido a Kiko. Porque Mira, ahí que yo no ritmo, estoy de acuerdo. En, debatía Gilberto eh, Santa Rosa ah, que okay. debían tener más cuidado los exponentes urbanos a la hora de componer sus letras. Ya el lo, lo, lo, lo está diciendo de baile. No no. no, no, eso ya. Es que Gilberto sabe, sabe que se fuerte de ellos. Ahora, lo que yo sí te puedo explicar de lo que, de lo que pasó con lo de Watson, te voy a poner un ejemplo. En el mundo urbano existen DJ gente que hace los productores, que haga que existan más productores. Existe gente que, que, que, que, que coreógrafo, más bailarines, más vainas. Existe más eh, que, que, que, los, los otros, eh, qué sé yo publicita. Más va vale en el entretenimiento para ayudar. Tú sabes, nueva gente, nueva cosa nueva. Tú hablas ah. de que se amplíe el mercado. Exacto, pero no es lo mismo. O sea, ya salió un Kiko, ya queremos ser igual que Kiko. Hay 60 ah, hay Kiko como Kikito. Hay 60 Kikitos. El, el, el, el Napo es como sí, Kiko. Sí. Como otro Kiko. Otro Kiko. Y Arre ya bien. hay cuánto de Y cinco. ¿Y qué tú quieres hacer? Ya tú, todo el mundo quiere hacer de Sí, no. Kiko. Eso es como cuando no, porque y también eso que, hay que tenerlo claro. Eso depende, eso depende en este tipo de país porque siempre cuando hay algo es bueno sale mucho. Ahora, o sea, hay mucha gente que ahora hasta cuando era abogado. Todo el mundo quería ser abogado. Cuando Después... era la medicina. Por ejemplo, la educación. De hecho no? hay muchos mucho mucho médico. médicos ahora, cuando pero salió... ahora la carrera de moda es el eh, magisterio. Exacto, como yo dije, lo lo porque hay la tanda. En todo, en lo que la gente ve un, pro, un progreso económico que le pueda salir fácil. Ahora, hay muchos... A veces urbanos la gente se va mucho talento, muchos urbanos que tienen mucho talento. Sí, muy claro talento. que sí. Hay un lío gallo loco también que, que si tú no le subes algo, se quillan, te dicen de todo, sí, pero sí. no siguen la página. Sí. <risa> no Te no. llaman y, y te dicen de todo. Y ah, si... mira fulano, que yo que tú no subes mi tema, tú no apoya, que esto, que lo otro, tú lo buscas y no te sigue. No, y, tú, y, tú, ¿Y, y tú escuchas las canciones de ellos y no son bien trabajadas. No, no. Son, no están no bien, de, de, de, no tienen la delicadeza del trabajo. Es que los guantes cantan mejor que ellos. ¿no? Que son de un <risa> <risa> Saludos, muchachos. Ey, los saludos que me están uh -huh. saturando. El yo me siento bien oh, con los sí. porque esos tigres están no, activos. No, con, no, no yo sé yo si dictamen. es para curarse que ellos me mandan mensajes, <risa> pero <risa> la gente fuerte de los Abreu, Fraile y Cordero. Y Jesús, que siempre están activo con nosotros. Aunque Friday está caliente, pero... Ya tú sabes. Son míos. Pero yo apoyo lo que dice Watson. Eh, creo que Watson tiene razón. Hay demasiado sí, urbano. Sí, muy mucho, muy mucho de urbano. lo mismo. Entonces, oye. Y yo ahí creo eh, que Mira, que ahí es un razón. ego tan fuerte de un urbano. Que, mira, ese... Yo pudiera estar ahí porque yo soy mejor que él. Dame a bloquearlo. Sí, porque ah, ese es el problema. Dame, que, oye, oye como dice. Dame a bloquearlo porque yo no lo voy a seguir a él. Tú ves, ya... Pa, y Ana, analicen a la gente que le comentan a Santiago a Santiago Matías o a los foques sí, sí, sí. o a los lo mismos urbanos todo el que comenta la mayoría que pone fruta y vaina cuando tú entres en el perfil de esa persona bella de lo que están criticando son un cantante urbano sí, búscalo sí, sí, miren sí. hagan ese experimento ahora mismo ahora, yo, tú sabes por qué tú no, hay que usted mira, vea que critiquen en, la, en, el, que en no, abajo de las conversaciones de a de, no de Santiago critico. de vaina cuando usted entra a perfil, cheque que algo o sea, es urbano. Mira, yo me quillo, yo me quillo a veces con Alofoque, porque que él, el ego a veces lo arropa, uh -huh. pero yo lo admiro mucho, ¿sabe por qué? Porque yo, personalmente, llegué a ver a Alofoque bajando en guagua para acá, y haciendo un trabajo... Que en ese tiempo, los cuatro lo hagan como loco. Ah, oh, mire, loco. Tú lo que ya lambeas a los ¿Eh? Fox, ¿eh? porque ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No, no, no. Oye, no lambeas. Porque aquí lo único que le lambe a los Fokers eres tú. Pero que, Oye, que no es Santiago ¿Qué Matías, tiene, que tiene, lo... tiene que ver eso con lo que estamos hablando? hablando como... Porque si yo voy a criticar a una gente por mal, tiene que ser un, de, un desorden okay, okay, humano. Okay, okay. Sí, tú lo crees. Tú avisa, te digo que Manolo. ¿Qué tenía que ver eso con lo que estamos hablando? Oye, mira, el que critica a los Fokers dijiste que es un cantante urbano que no que nadie lo conoce. No, no, yo digo ese sentido lo que comentan abajo. Por eso, La gente mal. que comenta acá abajo, que busca lo los que le comenten abajo, que son gente que, que eran activos a los foques, es porque un Hola. rapero que no ha llegado a nada. Es sí. lo que estoy diciendo. La mayoría. Ejemplo. Por no decir todo. ¿tú sabes? Ejemplo. No, todo el mundo a los foques sube algo, viene uno, pone 50, de que ya va. Fruta, fruta. A, me, me no, riesgo. mira, puede, puede ser una, un cantante bueno. Puede, si no, ser una, oye, puede ser la que, La, la canción puede la ser la más buena que... Esté, Yo creo que Juan Luis Guerra no, le pudo de crédito la canción a esa artista. Y cuando tú buscas, que lo publicaron, abajo de una vez le comentan, eh, abatido, no, se, abatido. Eh, mucha fruta. No, <risa> le ponen una fruta que tú sigues buscando para, para ver si bien hago y es fruta nada más. Entonces, te, esos tigueritos, porque de 10, de hay como 5 que cantan bien. Y 5 son de Macorís. <risa> Si hay diez en el país que cantan bien, cinco son de aquí. Cinco, cinco saluda a son. ¿Eh? Cinco, cinco son de aquí. No están bien. No, lo que tú quieras. <risa> de, también, del mundo. Es verdad. La, eh, los raperitos tienen que no, no, no de Tienen que bajarle a dos. Hay curso en Infote en el Itra. No, porque usted puede ser rapero. It, Oye, ahí, mira, hay curso en Infote en el Itra. ¿Dónde más hay, hay curso? en eh, eh Molina no, porque Hay mira, muchos cursos, no yo, de señores, muchas escuelas Eso depende de, de, de la educación Y de la educación Y la inteligencia emocional Porque de hecho podemos ver a un mismo Don Miguelo Y Don Miguelo no tiene si buen manejo ahí, yo, No, si no yo, se yo, sabe manejar yo, sí, tenía que, En el tiempo de Don Miguelo había muy poco pero Sí, que... pero oye, oye, te estoy hablando, el de don Miguelo, No, yo había El egocentrismo yo, que me... existe Entre los mismos exponentes Y ellos no tienen un buen manejo Porque mira el ejemplo de este muchacho el ejemplo de Kiko, no se supo manejar, mira cómo salió para poder venir y volver a pedir cacao. No Porque es lo que yo Kiko. te decía a ti, la gente tiene que entender, Vino cuando vuelta. tú eres periodista, tú tienes que saber hasta cómo te vistes. Tiene un brillo bella, ¿eh? ¿Quién? Bella tiene un Porque brillo. Porque inmediatamente tú te viste de manera inadecuada, tú le estás faltando al respeto a las personas que consumen el noticiario donde tú estás. Y es lo mismo que pasó con este muchacho. Él es el manejo, que no sí, hay un buen manejo entre ellos. Pero que mira lo que pasa, de esta bella. forma, ahí es que reluce y sale a relucir lo que está diciendo Watson. Mira lo que pasa. No hay un concepto Sa claro de lo que quiere. Sale Kiko, ¿verdad? Kiko sale y dice un regalo de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Viene un chamaquito que tiene menos educación que Kiko, más loco que Kiko, y dice, coño, yo voy a hacer toda lo que era parecida a la de Kiko. Y me voy a pegar. Porque, pero eh, que ellos no son los malos. Atención flaco, que consumen. Atención, flaco. Atención, flaco. Malos son los que consumen. Ellos no son los malos. Un llamado. Atención, por favor a los urbanos, a los consejo grados, de, consejo, co de, de, de consejo de... Néstor Coelho. De, de Néstor Coelho. Néstor Coelho. Y de gratis. El y consejo. de gratis. Usted lo puede coger y analizarlo, pero no me lo tira a la basura porque no cuesta nada. <risa> Para usted estar en el ámbito urbano, no tiene que ser cantante. Póngase a estudiar piano, póngase a ser... <risa> ser productor, DJ, lo DJ, que yo no digo, DJ. DJ, animador. Productor. No, animador aquí no lo voy a aconsejar. No, soy yo... <risa> O productor, o corista, usted puede ser bailarín también, pero no tiene que ser necesariamente bueno. rapero. Yo mira, mira, hay muchos mucho productores mucho productor que... El producto se, se puede pegar más fácil que, que el artista. Sí, también. Claro que sí. Y generan, y le va bien. Y, generan, mira, y, bien. Pan, y Brian, le va bien. bien. Mira, Brian, ese. es rico. Ya brilla, rico. Claro. Es un tipo ¿no, que dice que me voy a levantar a la dos y se puede levantar a dos. Sí. Entonces, puede hacer video, un saludo a la bonilla, sí. una vaina. Sí. Mani media, que se tiró. Wow. Mani media. Yo, que estoy trabajando aquí. O sea, claro. Hay más trabajo, señores. Se Vamos se con Bella. Mani media, se, pilla, <ríe> se, se